Si quieres vivir una vida más sustentable en una casa que te ayuda a esto, quédate. Esta información es para ti. Hola, yo soy Sandra de Integuanen. El día de hoy vamos a hablar de los cambios de mentalidad que suceden al momento de decidir tener una vida más sustentable o los que tenemos que hacer antes de aventurarnos a tener una casa sustentable. Bueno, lo primero que tenemos que entender es que entre más contacto con la naturaleza tengamos, eh, vamos cambiando nuestra forma de ver las cosas. Si nos ponemos a pensar y a observar, hemos perdido mucho el contacto con la naturaleza. Sobre todo si vivimos en grandes ciudades, algunos tendremos árboles cerca o parques, tal vez tengamos una mascota, pero muchos otros no. Estamos acostumbrados a ir al supermercado o al mercado y comprar la comida congelada, me refiero a la proteína, probablemente, a lo mejor sí compramos vegetales, pero eh, comida ya procesada o comida con tiempo de refrigeración y demás. Además de que por cómo se cultiva ahora, porque se puede traer eh, alimentos de otros países, de otras latitudes, muchas veces una fruta que antes era de temporada se puede conseguir todo el año. Entonces también perdemos esa noción del tiempo. No sé si a alguno de ustedes les ha tocado que los niños de pronto digan que la leche viene de una caja. Empieza a haber una generación completa de niños que, al no tener contacto con el medio natural y ver que la comida viene del súper, entienden esta realidad como eh, pues la forma de obtener su alimento. Y pierde como esta conexión con el árbol que da manzanas, y este tipo de cosas, y la conexión con la naturaleza. Pero esto no es nuevo. Esto de alguna manera eh, solamente es un ejemplo de lo que sucede realmente en, nuestro, en nuestra realidad moderna. Pero es algo que fue sucediendo lentamente. El ser humano hoy se ve como un ente separado de la naturaleza. Casi se podría decir que se ve como un ser que está tratando de ganarle a las inclemencias del tiempo y ganarle a la naturaleza. Y esta es una visión muy antigua, es una visión que se empezó a explicar con eh, Aristóteles, cuando se empezó a hablar de la ontología, que es el estudio de la relación del ser humano con la naturaleza. Y se trató de explicar cuál era la diferencia entre un animal y un un ser humano y entonces se habló de que el ser humano transforma la naturaleza y el animal solamente se adapta. Puede haber un montón de retractores actualmente sobre el tema, sin embargo, es la idea predominante. Eh, cuando nosotros vemos a, a un pajarito hacer su, su casa, estamos viendo cómo se está adaptando ante la inclemencia y haciendo sonido y entonces lo pensamos así, pero cuando estamos hablando de hacer nuestra propia casa, vemos, eh, tenemos esta idea de que la tenemos que construir, tenemos que transformar un material natural en algo más para poder resguardarnos. Entonces decíamos que los griegos plantean por primera vez esta idea de separar al hombre de los animales, y con eso ponemos una primera barrera de este cambio que se hace. Y bueno, con esta idea fuimos desarrollándonos hasta nuestros días como, como civilización. Sin embargo, vamos con esta misma idea a observar qué pasa alrededor. O qué pasó desde antes. Si nosotros nos vamos a la época en la que éramos nómadas, nosotros... Íbamos yendo tras alimento y nos movíamos como, como manada hacia cada uno de estos lugares. De pronto descubrimos la agricultura. Ya habíamos descubierto el fuego, que fue la primera gran, gran revolución. Pero esta primera revolución de aprender a tomar una semilla y tener alimento es la que hizo el cambio por completo. ¿Por qué? Porque empezamos a necesitar espacios que a lo mejor en algún momento fueron bosque para crear espacios cultivables, grandes áreas cultivables. Entonces el hombre comienza a cambiar el, su espacio, su entorno y por lo tanto empieza a modificar muchas otras cosas que afectan a otras especies. Eh, con, el, con la agricultura casi de la mano viene la, la ganadería que necesita aún más espacio. ¿No? y esto estamos hablando hace entre 10.000 y 8.000 mil años atrás y empezamos a hacer estas modificaciones que traen consigo pues, el cambio de hábitat hoy cuando vamos a construir mucha gente dice pero es que vas a cambiar el hábitat de, de, de ese lugar si estamos llegando a un lugar virgen pero eso ya sucedía en el pasado entonces ya con la agricultura andando se crearon las primeras grandes civilizaciones que nos dieron todavía las bases que hoy tenemos en cuanto a alimentación. Estamos hablando de Mesopotamia, Egipto, India, China y Mesoamérica. En años más, años menos, porque tal vez Mesoamérica pudo haber sido un poco posterior, pero son grandes civilizaciones que nos dieron el arroz, el trigo, la cebada, el maíz, bases de nuestra, de nuestra alimentación. Eh, entonces, de alguna forma, empezó el ser humano a prosperar. A prosperar con esta idea de un poco ganarle a la naturaleza, sobre todo en lo que es Occidente. Las culturas originarias de América y, y la misma cultura India eh, conservó un poco este respeto hacia la naturaleza por más tiempo. Sin embargo, eh, pues al final la, la agricultura en Europa trajo cons consigo las primeras ciudades no o los primeros feudos y lograban tener más alimento del que se necesitaba para la población que existía. Y entonces empezamos a resguardarnos, a ver la forma de cuidar esto para sobrevivir el invierno y empezamos a, a ver a la naturaleza como como un enemigo a vencer, más que como un aliado que nos ayuda a irnos desarrollando. S siguió evolucionando el hombre, la naturaleza tuvo eh, algunas formas de defenderse, una de ellas, de las más conocidas en, en, la, en el medievo, que fue el, la, la peste negra, eh, que mató a la tercera parte de la población eh, europea, y de alguna manera hay ciertos historiadores que hablan de que esto generó, reequilibró lo que estaba sucediendo eh, en ese momento con respecto al hombre y la naturaleza, la sobreexplotación de la tierra. Como la idea de este video no es hacerles un resumen de toda la historia de la humanidad, una vez es que, que, que sucedió esto de la peste, se fue restableciendo el equilibrio, se crearon o, o se hicieron los grandes viajes, eh, se, los europeos llegaron a América y bueno, Después de un tiempo, ya estamos ahí hablando un poco del Renacimiento, un poco más adelante, la siguiente gran revolución fue la revolución industrial. El momento, ese es uno de los momentos más importantes para el cambio de punto de vista, porque antes de esto, aunque es verdad que había una cierta cantidad de personas viviendo en, en ciudades, la mayor parte de la población eh, mundial se encontraba en entornos naturales, en el campo, y se dedicaba a la agricultura, a la ganadería o cualquier otro, otro tipo de explotación en contacto con la naturaleza. Las, las materias primas todavía no se conocían bajo ese nombre, pero pues provenían totalmente de la naturaleza, eran unas materias primas primarias, por así decirlo. Entonces, todavía se entendía eh, a la naturaleza, si bien ya había esta idea de hacer una separación, pero se entendía un poco más incluso cuánta energía se necesitaba para un alimento. La mayoría de la población lo sabía, había mucho contacto con la naturaleza. Al llegar la revolución industrial, se empieza a transformar los procesos artesanales en procesos en serie. Y esto también tuvo consecuencias para nosotros. ¿Por qué? Porque se empezó a ver al producto natural como una materia prima para ser transformada en otra cosa. Y entonces, en un principio con la revolución industrial, pues tal vez eh, un tronco se convertía en tabla o en una viga, o tal vez ya con el excedente de, de producción y demás, pues para hacer algún tipo de escultura eh, o mesas, ¿no? pero seguía siendo un material que provenía de la naturaleza y que mantenía sus características naturales. Por supuesto, eh, podríamos hablar todo el video sobre qué sucede con la eh, revolución industrial y las consecuencias de la misma, que después bueno, viene la revolución tecnológica que va de la mano de la revolución industrial, pero son estos grandes pasos que como humanidad fuimos dando para mejorar nuestra calidad de vida, pero fuimos dejando atrás con esta idea de que la naturaleza era, un, era algo a vencer y que no era parte de nosotros, empezamos a crear muchos materiales, o dejó de ser la materia prima tal vez la semilla, ¿no? sino el polvo de la semilla ahora es la materia prima, que se va a transformar en otra cosa. ¿no? O los metales se hacían aleaciones, se transformaban en otra cosa. Y, y bueno, podríamos hablar de muchos de ellos en esta época, ya para 1850 aparece el cemento en temas de construcción y dejamos de construir, no en ese momento, pero paulatinamente hasta llegar al, momento, al día de hoy en el que es muy poco lo que se construye con tierra, dejamos de construir con tierra, con madera, con los materiales naturales, con piedra y sustituimos esto por una piedra artificial, por así decirlo, creada por el hombre, que es el concreto. Y entonces, tal vez lo, lo poco que nos quedaba en las ciudades para contactar con la naturaleza, porque ya habíamos perdido este contacto directo, pues era nuestra casa. Nuestra casa que era de tierra, que podíamos ver las vigas de madera, que podíamos ver las tejas, que sigue siendo tierra cocida. Se empieza a transformar en, eh, con este material, con el cemento, en una casa hecha de una imitación de una piedra natural. Y así empezamos a ver entonces que cambiamos los materiales por cosas que podrían ser imitaciones a la naturaleza, distanciándonos aún más. Todo esto a lo mejor puede parecer como, bueno, sí, pero, pero los seres humanos no... O sea, no, no pensamos tan en línea recta. Y sí, no, pero el pero perder el contacto es mucho más fácil se, seguir marcando esta separación entre el ser humano y la naturaleza. Y bueno, o sea, llegamos al día de hoy donde, pues, los materiales, probablemente en, en, en tu casa, pues volteas y ves... Un mueble que tendría que ser de madera, que está recubierto con un plástico que imita la madera. Un piso que a lo mejor es cerámico, pero imita la, la madera o la piedra. Y un muro que es completamente liso, que es un material que no estamos acostumbrados a ver de manera natural. Lo natural tiene textura, no es completamente liso. Entonces, todo esto nos va alejando cuando hablamos de construcción, pero podríamos hablar de la ropa que, que utilizamos, de la comida, ¿no? La comida creo que es uno de los mejores ejemplos, depende del de, de país en el que cada uno creció, pero si nos vamos a los países más industrializados, pues llega un punto en el que la comida es viene en una charola ya hecha, se mete al microondas y se acabó, nos olvidamos de cualquier otra cosa. Entonces, si nosotros empezamos a ver todo esto, pues claro que cuando empezamos a hablar de sustentabilidad y de que, el planeta ya no puede más, nos, parece, nos puede parecer algo extraño en un primer momento. Y cuando empezamos a ver el, el, el tema de, ok, quiero vivir en una casa sustentable, y empezamos a ver que, que para ser un poco más sustentable hay que as compostear, empezar a ver qué pasa con nuestros residuos. ¿no? En algún momento, eh, el primer jefe que, que, que yo tuve, que me habló, de la sustentabilidad en la vivienda, pero en su forma de vida. Nos decía, es que de pronto es muy fácil ir al baño, presionar un botón y olvidarte de qué pasó con esos desechos. Y eso es real, ¿no? Nos hemos desconectado tanto que pues que alguien más se encargue. tenemos una persona o un camión que pasa por la basura todos los días y entonces nosotros podemos generar una cantidad de basura gigante y nunca darnos cuenta. Podemos eh, ensuciar los ríos y los mares de una manera impactante porque, eh, eh, porque es, eh, utilizamos el agua de una manera no tan adecuada y tampoco nos damos cuenta cuánto daño estamos haciendo. Y entonces, tal vez alguna noticia, algo nos hace pensar en quiero vivir de manera un poco más sustentable. Y es ahí donde empiezan las preguntas. ¿Por dónde inicio? Y nos podemos meter y investigar en internet con gente y cada quien te va a dar su punto de vista porque va a depender de la fuente, de, de cómo creció, de las circunstancias y de cómo funciona en, en su entorno. Y, y entonces empiezan a hablar de esto es bueno, esto es malo, esto, e esto es lo que tienes que hacer, esto no lo puedes hacer y así una serie de cosas que cuando te das cuenta pues ya estás como con miedo de hacer cualquier cosa por dañar, ¿no? Y entonces o te vuelves un obsesivo o terminas por decir, esto está muy complicado. Pero en realidad, la primera cosa que tenemos que hacer en el momento en el que queremos hacer un cambio en nuestra forma de, de vida para contribuir a que este planeta siga funcionando para el ser humano, porque esa parte también es importante, el ser humano no... El planeta no va a dejar de existir porque el ser humano no esté aquí. El ser humano es el que se va a extinguir. El planeta puede continuar con nosotros o sin nosotros. El planeta continúa después de los dinosaurios. ¿no? Entonces, la vida va a continuar. Pero si nosotros queremos continuar como especie aquí, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Y esta parte empieza por entender que la naturaleza no es una no es alguien que nos está atacando o algo contra lo que, te, contra lo que tenemos que luchar. La naturaleza es, somos nosotros. Estamos unidos a ese árbol, estamos unidos a ese pájaro. Es, somos uno con el universo, uno solo. Esto no es algo nuevo, no es algo que desconozcamos como, como especie. Si nos vamos a las culturas originarias, podemos encontrar muchísima información sobre esto, sobre cómo se conectaban o se siguen conectando al día de hoy con la naturaleza, ese profundo respeto que había con, para la naturaleza, y cómo esto, pues por, por un montón de circunstancias que no se trata de juzgar aquí, sino de entenderlas, fue cambiando. ¿Y por qué entenderlas? Porque cuando nosotros queremos hacer un cambio de mentalidad, lo primero que tenemos que entender es de dónde viene esa forma de pensar. Y ahorita yo hablé de cómo humanidad, de dónde viene esa forma de pensar. Pero es tarea de cada uno de nosotros explorar, de nosotros, de dónde viene esa forma de pensar. Si alguna vez habíamos pensado que estamos conectados con, la, con cualquier ser vivo, hasta con la lombriz que se va a comer tu composta estás conectado hasta con esos microorganismos que se hacen cargo de tus desechos orgánicos, de tu popó, de tu pipí. Al final, la naturaleza es, la madre naturaleza o la pachamama es sabia y está, busca crear equilibrio todo el tiempo. Nosotros somos los que hemos creado ciertos desequilibrios, pero si nosotros volvemos a esta esencia, a esta idea de ser uno con la naturaleza, vamos a poder tomar decisiones más adecuadas, vamos a poder hacer a lo mejor cosas que nunca habíamos pensado. Eh, entonces, en esta parte es donde tenemos que analizar y, y empezar, es la forma más fácil de empezar, porque entonces te empiezas a dar la oportunidad de ver las cosas de manera diferente y de ver ese alimento como un esfuerzo de todos, de todos los seres vivos que habitan este planeta. Y sobre todo, lo más importante, vas entendiendo los ciclos naturales. Y entonces, tal vez esa idea del baño seco o de la composta con gusanos o con lombrices, se vuelve algo más natural para ti. Porque cuando... Entendemos que hay ciclos, aceptamos que todos los seres vivos tienen el mismo derecho de alimentarse unos de otros y que no somos la pirámide en la cadena, no somos la punta de la pirámide alimenticia, que no es una pirámide, que es un ciclo. Y entonces ahí la sustentabilidad se vuelve mucho más fácil, porque entonces comprendo que mis desechos, no son, los desechos, no, no son desechos para otros seres vivos. Que tal vez el agua que yo estoy ocupando, otro ser vivo se puede hacer cargo de limpiarla y devolverla para que en algún momento en ese ciclo del agua, el agua llegue a mí nuevamente limpia. Y, y entonces me preocupo porque el agua se inyecta en los mantos freáticos que, que se puede reutilizar tal vez para regar las plantas, teniendo procesos adecuados. Pienso en tal vez la recolección de agua de lluvia desde un punto diferente, no desde, es que la voy a recolectar para mi uso único como ser humano porque yo tengo la capacidad de recolectarla y ningún otro animal la tiene. Y entonces comenzamos a crear un espacio mucho más natural, comenzamos a observar. Y observando, encontramos nuevas soluciones. Todo cambio tecnológico, vino primero de una simple observación, de un aceptarnos como parte de la naturaleza y decir, ok, ¿cómo funciono? Y bueno, ya no quiero extenderme más. Eh, realmente lo que yo estaba buscando con este video, que es un video un poco diferente a los que seguramente seguiremos subiendo, y también es un video distinto, eh, con una visión un poco más general de la vida sustentable, lo quisimos hacer desde el principio de nuestro canal porque creemos que son las bases eh, para ir entendiendo después cada una de las cosas que, que, que vamos a ir proponiendo a través del tiempo. Así que si quieres más información, entender cómo funciona una casa sustentable, cómo, cómo realmente podemos hacer una vida sustentable mucho más fácil para nosotros, síguenos, suscríbete al canal y deja tu like para que podamos nosotros seguir creando contenido y llevando a ti la información que necesitas. Muchas gracias.